está muy relacionada con la Escuela de Ciencias de la Información, la escuelita, como le decíamos nosotros. No solo porque allí me desarrollé o desarrollé mi tarea como docente, sino que además se generó allí todo este grupo de personas que compartieron mi vida, ya sea desde la formación de la familia, allí lo conocí a César, nos casamos, tuvimos los chicos, una de mis hijas es comunicadora, sino también porque compartí los momentos más hermosos de mi vida, más importantes, más relevantes, con aquellas personas que formaban parte de la escuela. La memoria puede jugarme malas pasadas, pero sin embargo puedo decir que es imposible olvidar aquellos primeros tiempos. No solo porque éramos jóvenes, porque éramos felices, creíamos que todo lo podíamos, pensábamos que podía cam podíamos cambiar el mundo. Alguien dijo que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, sino que se generó un grupo humano muy particular. Yo era licenciada en Letras y tenía una cierta afición por el periodismo, las formas del periodismo. Entonces había hecho un curso en el CISPREN y cuando me enteré que en la, facultad, en la actual Facultad de Lenguas iba a funcionar, comenzaba a estar la Escuela de Ciencias de la Información en julio del año 1972, me anoté para cursar. Éramos muchos, no tantos como ahora, pero en aquel tiempo éramos muchos, de todas las edades de todo tipo de formación, había gente que venía de letras como yo, pero había gente de Derecho, había gente de Ciencias de la Educación, de Historia, había gente que recién iniciaba, recién empezaba a transitar la universidad. Pero además, el cuerpo docente era muy heterogéneo. No solamente teníamos profesores relevantes de aquí de Córdoba, como Moraña, por ejemplo, sino que teníamos profesores de Buenos Aires y que venían aquí como García Holgado. Pero además había una intersección, un cruce muy importante entre lo que podía ser la incipiente ciencia de la comunicación con otros elementos importantes. Y entonces allí era impos es imposible llegar a olvidar las clases de Gonzalo Casas, del Moro Terzaga, que desde la filosofía trataban de ayudarnos a interpretar el mundo, a ver qué pasaba. Y entonces, además, estaban ¿no es cierto? los lingüistas, Raquel Carranza, una luz en aquel momento, que sigue siendo todavía una luz. Y entonces, ir a la facultad era una especie de aventura. ¿Por qué digo así? Porque no solamente, por, por el, en el caso particular, por volver a revivir mi condición de alumna, sino por las circunstancias en las cuales estábamos viviendo. Entonces, no solamente había nuevos vientos aquí en la Argentina, sino esos vientos se trasladaban a Chile, por ejemplo. Entonces, mm. Cuando cayó Allende, subió Pinochet, hicimos la contrainformación, pero no era hacer la contrainformación como una experiencia periodística, sino era tratar de compartir de alguna manera la frustración, el dolor, la angustia, el cercenamiento de la libertad que había tenido el país vecino. Entonces, esas cosas, sumadas a la temprana militancia que empezaba, es lo que le dio un tono particular. Y digo, le dio un tono particular porque discutíamos, hablábamos. El cactus, el bar del lado, el lugar emblemático donde pasábamos horas. Y allí intercambiábamos información, intercambiábamos libros, textos, artículos, experiencias. Entonces, transgredía, traspasa, mejor que transgredía, traspasaba los límites de lo que podía ser una institución universitaria. Era fundamentalmente una institución para la vida, para la vida de esos tiempos. Fueron años hermosos hasta el 75. La noche cayó sobre la escuela en el año 75 con los alumnos Requena. Allí había una clara oposición de qué para qué servía la comunicación. Requena, desde una impronta tecnológica, insistía con informática y dejaba de lado las materias que nos conform que conformaban el pensamiento crítico del cual nos nutríamos y entonces él había sufr sufrió una, un pequeño atentado lo, lo golpearon etcétera entonces se propuso cambiar y ya el 75 eran épocas duras ya la alegría y eso espontáneo que vivíamos iba desapareciendo de poco llegábamos y nos encontrábamos con que desaparecían los compañeros ya no estaban Miguel Mosé, por ejemplo. ¿De acuerdo? Llegamos y se lo detuvieron a Miguel. Lo mataron al Paco Bauduco, el presidente del Centro de Estudiantes, que ya estaba detenido. Hay un texto de Antonio Marimón muy hermoso sobre la muerte del Paco. Deberíamos de alguna manera darlo a conocer en estos 50 años que vamos a, a celebrar, a recordar, a construir. Entonces, ahí en el 75 ya empezó la época oscura para nosotros y digo así porque sorpresivamente entraba el ejército, entraba la policía, sabíamos estar en clase porque, a ver, resulta muy difícil comunicarlo porque las organizaciones iban a la facu, a la escuela, iban, entraban, charlaban, dialogaban con nosotros entonces, pedían las famosas obleas de colaboraciones. Y entonces estábamos ahí, de repente llegaba el ejército y revisaba. Y entonces pasó que una docente se comió una oblea un día, en la desesperación de, eh, viste, porque alzaban gente. Alzaban verdaderamente, requisaban. Y llegó. El famoso golpe del 24 de marzo, cerraron la escuela, la cerraron directamente, por meses no existió. y Entonces nos trasladaron a lo que hoy es la sede, pero que era una minúscula, eran pocas habitaciones en la avenida Valparaíso. Y allí íbamos a clase, cuando la volvieron a abrir, pero se acabó la libertad, se acabó el diálogo, se acabó la esperanza, se acabó la construcción de un conocimiento. A todo esto, nosotros, con mi compañero de ese momento de cátedra, Jesús Navarro, siempre nos han visto los dos juntos, estamos identificados, <risa> trabajamos 40 años juntos, eh, nos dieron a elegir ser docentes o nos dieron la posibilidad de entrar a la cátedra de literatura hispanoamericana que estaba a cargo de Márquez y después cuando se abrió la cátedra de literatura contemporánea a cargo de Alfredo Moyano, él pidió que Jesús y yo pasáramos con él entonces éramos docentes en tiempos muy inciertos y muy aciagos Después en el año 77 me ofrecieron Quedar a cargo de la cátedra de literatura contemporánea Fue un dilema muy fuerte para mí Porque me sentía que no podía aceptar En esos tiempos estar al frente de una cátedra Pero también era la posibilidad de mantener Esa ventana abierta al mundo Como titularon a literatura contemporánea Después los alumnos mantener ese espacio abierto, mantener un diálogo. Entonces con Jesús decidimos hacerlo, pero con cierta picardía. No escribíamos nombres nunca en la pizarra. Hablábamos, ¿nos dábamos? Hablábamos, por eso se decía que era una ventana al mundo. Hablábamos con total libertad. Como éramos responsables, íbamos a clase, el entonces, interventor Gómez eh, ay, Bodero él nos respetaba y entonces podíamos hasta llevar gente a la escuela. Entonces, decidimos, cuando hablamos de poesía moderna, la posibilidad de llevarlo a Julio Requena, un poeta maravilloso. Eran muy pocos los alumnos, porque la admisión de alumnos se redujo a 50 pero además mucha gente dejó de ir todo ese bocinglerío que llenaba las aulas en, en lo que hoy es la facultad de lengua eh, se redujo a grupos, grupos aislados y bueno lo llevé a Requena, Requena comenzó a hablar de poesía de repente era otra voz, otra voz diferente la que había Sonó el timbre, nadie se paró y a mí me parecía como docente que no era necesario exigirle a los alumnos que salieran estaban totalmente estasiados ante lo, lo que se estaba hablando y entonces este, pasó de nuevo, pasó el recreo, sonó el otro timbre como a los 20 minutos golpearon la puerta Nores Bodero venía a preguntar ¿Cuál era el motivo por el que no habían salido a recreo? No entendía en absoluto lo que era el entusiasmo de un alumno, de un grupo de alumnos por lo que se les estaba, por lo que estaba sucediendo en el aula Y así pasaron los años, años difíciles, muy, muy oscuros, oscuros La democracia. Llegó la democracia Y todo se llenó De vida, de movimiento de esperanza Pero digo vida y movimiento Porque el movimiento es lo que nos hace avanzar Y entonces eh, Se podía ir vestido de cualquier forma Se podía hablar, se podía. ya no había más recreos y ahí empezó a funcionar de otra manera la escuela. Y entonces hubo un consejo consultivo. Nosotros quedamos dentro de la Facultad de Derecho. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que era la, Facu la Escuela de abogacía la Escuela de Ciencias de la Información y la Escuela de Trabajo Social. Por supuesto que nosotros éramos las hermanas menores. Las, las hermanas inquietas pero teníamos todo el aval del rectorado de la universidad Rébora éramos la luz de los ojos de Rébora podíamos entrar, yo podía entrar al rectorado a cualquier hora porque él me atendía en cualquier momento cuando pasó la triste Semana Santa las movilizaciones los chicos tomaron la facultad y él, él me ayudaba a acompañar a los chicos. Él me tomó del brazo para ir en la movilización. ¿Por qué? Porque era en ese momento parte de esa escuela. Y esa escuela era la secreta esperanza que tenía la universidad. ¿Por qué? Porque la comunicación ya se explayaba como una de las posibilidades de desarrollo de los pueblos. Y entonces formé parte del Consejo Consultivo. En el Consejo Consultivo estaba otra gran figura, el Cacho Garat. Uh -huh. Y entonces me acuerdo que con el Cacho éramos inflexibles respecto a la necesidad de revisar los docentes, las conductas de las docentes en las épocas de la dictadura. Uh -huh. El Cacho era increíble. Y bueno, y ahí estuvimos hasta que... Eh, Terminó el, el tiempo de normalización uh -huh. y entonces me eligieron un grupo de alumnos. Me eligieron como directora. Fui la primera directora elegida de la democracia. Uh -huh. ¿Qué es responsabilidad? Jesús, mi compañero, fue el secretario académico. Pero además de él como secretario académico, no puedo dejar de nombrarlo, estaba Marcelo Godino. Marcelo, un gran periodista La vida fue injusta con él, y fue injusta con el mundo, porque podría haber hecho mucho en la Secretaría de Extensión Bueno, entonces, Ana Andrada en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles propuesta por el mismo grupo de chicos, Santiago Pampillón, que me había propuesto a mí Era la época en que creíamos que todo lo podíamos lo teníamos Alfonsina allá, que hablaba con las palabras de la Constitución, que con la democracia se vive, y se come, se educa. Y creíamos que todo era posible. La figura sobresaliente era Cacho Garat. En cuanto a su vez, él trazó de nuevo la unión entre lo que era el CISPREN y lo que era la, la escuela. ¿Por qué digo eso? Porque de la misma forma que había ese aislamiento que yo señalaba entre los alumnos respecto a los docentes, entre los docentes respecto al medio social, cultural en el cual se estaba viviendo, también se rompieron los lazos que unían a determinadas organizaciones. Ahora yo pienso, ¿cómo hicimos para sobrevivir? Ahora que camino por las calles, y tengo la libertad de poder ir, encontrarme, dialogar. Allí, cuando volvió la democracia, ¿cuántas veces estábamos dando clase y mirábamos pensando que podían aparecer las funestas sombras que nos habían perseguido ahí en la escuelita, en la facultad de lengua? Cuando nos reuníamos, había, por ejemplo, había que decidir la actitud de la escuela frente al paro, frente a un paro docente, entonces nos reuníamos, estudiantes, docentes, no docentes, pedíamos, hablen las baterías, las más grandes, y estaba lleno y ahí se especificaban los motivos de la adhesión o no, las causas que motivaban ese paro, entonces ahí también muchos decíamos, no volverán, no entrarán de repente a una asamblea, que funcionaba democráticamente para cortarlo, no fue tan fácil. Costó mucho, costó mucho porque costó, por un lado, acostumbrarse a la libertad. Miren qué paradójico lo que estoy diciendo. Acostumbrarse a la libertad, poder expresarse, poder hablar, poder vestirse como querías, poder moverse, poder transitar. Era famoso que nuestros estudiantes iban aquí, en épocas de la dictadura, no podían llevar el pulobro sobre los hombros, no podías ir de jean, no podías usar una campera verde oliva porque eso era de alguna manera la, el símbolo de la guerrilla para ellos. Entonces, fue todo un proceso que se fue dando muy lento y en ese proceso yo creo que estaba presente la idea esa de que éramos, había que cambiar, había que mejorar. Había que cada uno ser en la medida de todas sus posibilidades. Estaba abierto el mundo. Entonces, cuando yo entré a la dirección, me di cuenta que si había que fortificar algo, era el carácter académico de la institución. Porque solamente con el valor de la educación como propuesta, de la educación como construcción de conocimiento basado en la libertad, un conocimiento a su vez al servicio de la sociedad, al servicio de un mundo que tenía que ser mejor y que tenía que mejorarse, entonces teníamos que mejorarnos, teníamos que romper con todas esas ataduras, esos silenciamientos, estas negaciones que todavía nos quedaban. En esos primeros años de democracia, en esos primeros años de mi dirección, yo estuve en dos mandatos, 86 al 90, era necesario fortalecer lo académico. Entonces, no solamente una supervisión y aconsejamiento y acompañamiento de parte de la Secretaría Académica, sino también eh, se, se conformó el Gabinete Psicopedagógico. Es decir, allí dos personas, ¿no es cierto?, acompañaban a los docentes en esta nueva instancia, la mastividad. ¿Cómo hacer con aulas de 300, 400, 500 alumnos, cuando antes teníamos solo 50?, y pautado con un horario de recreos, entradas y salidas. Además, ese era algo que temíamos, la disgregación, porque la, no, no funcionaba todo junto. Entonces, eso es muy fuerte, de acostumbrarse a estar todos juntos en un mismo espacio físico. De repente, eh, se te van los alumnos de las manos, se te va el proceso. Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, el gabinete psicopedagógico. Por otro lado, ¿no es cierto?, existía la necesidad de un nuevo plan de estudio. Entonces, empezar a bucear, a buscar, estábamos muy unidos, trabajando muy cerca con Afacos y Felafat. Jesús llegó a ser presidente de Felafat. Entonces esta vinculación directa con otras escuelas y facultades de comunicación social para ver, comunicarnos la experiencia que era, no solo lo pedagógico, cómo reaccionar ante la masividad, sino básicamente, ¿no es cierto?, lo científico, los avances tecnológicos que nos inundaban y que cambiaban las formas de transmisión. Y por otro lado, ¿no es cierto?, había que mejorar la situación del docente. El docente necesitaba, cada cátedra necesitaba un, un cuerpo docente adecuado a las necesidades del número de alumnos. Entonces presentamos el proyecto al Consejo Directivo de Derecho, un proyecto justificado que hablaba de un titular, un adjunto y tres jefes de trabajos prácticos por cátedra con todos con semidedicación. Nos parecía que la semidedicación era un elemento básico para poder, el, eh, de alguna manera, que el docente se explayara en sus actividades. Pero además, un reconocimiento a la tarea docente era un trabajo, un trabajo que necesitaba una remuneración como correspondía. Entonces, fuimos al Consejo Superior y llevaronnos apoyo. Salió, entonces salió la moción de que eh, fuéramos con Rébora, la secretaria administrativa, que en ese momento era de Almira Pensa, una egresada de la facultad, de la escuela, y, y a su vez era contadora. Y yo con Rébora, que fuéramos los, los tres, sacaron a Audiencia estudio, el encargado de asuntos universitarios, y ahí hay, ¿no? Toda esa cosa que tenía la escuelita y que sigue teniendo, creo. No llegaba la audiencia, los alumnos me cantaban María va, María va, porque no me llegaba no llegaba verdaderamente. Hasta que fuimos. Llegamos a Estubril, le presenté el proyecto, le expliqué y nos dijo, bueno, vamos a decidir. Y a la semana siguiente llegaron todos los puntos para todas las cátedras de este esquema docente que habíamos hecho y entonces ahí vino lo otro ¿por qué teníamos que depender de la Facultad de Derecho con abogacía? entonces presentamos el proyecto de la formación de la Facultad de Ciencias Sociales y fue así porque con trabajo social pensábamos que luchando juntos Poder. Éramos, como les dije recién, las cenicientas de la Facultad con trabajo social que trabajamos muy mancomunadamente, mancornada, trabajábamos muy unidos, había un apoyo permanente, la solidaridad y presentamos el proyecto de formación de la Facultad de Ciencias Sociales. Llegó al 83, lo primero que se hizo, otro plan de estudio, otro plan de estudio. Uno se pregunta, ¿por qué demoramos tantos años? ¿Tantos años? ¿Por qué era tal? Yo reconozco que era... era eran tan las urgencias que no, nos, no alcanzábamos. Por eso, ¿cómo, dar, ¿cómo mantener abierta la institución? ¿Cómo dar estos contenidos? ¿Cómo adecuarlos a la masividad? ¿Cómo, cómo no es cierto? Eran las, las respuestas que tratábamos de dar en la urgencia. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no podemos llegar a armar un plan de estudio que verdaderamente sea el accesible y el necesario? el que se adapte, que responda a las necesidades y a las urgencias, porque demoró años. Y ahí en el 93 nos encontramos que implementarlo era tan complicado porque nos faltaban docentes, nos faltaban espacios, nos faltaba infraestructura. Yo siempre sentí como una desconfianza para elaborar algo diferente. Que era un grupo el que quería y el otro grupo no tenía. El plan de estudio es un proyecto político respecto a qué queremos de la educación, qué pensamos de la comunicación, qué pensamos de la tecnología, qué mundo queremos construir. Bueno, será cuestión de colaborar entre todos. Ya hemos tenido demasiadas experiencias negativas. Tratemos en lo posible de hacer un plan que sea... Valioso, que sea necesario. Hemos logrado la facultad, hemos logrado nuestra autonomía, lo cual me parece una maravilla. Ahora logremos esto, pero trabajemos mancomunadamente, veamos cuáles son, cómo podemos articular las distintas materias. ¿Por qué un alumno de primer año tiene que realizar las mismas operaciones de, de construcción de conocimiento que uno de tercero? No, ir graduando. A la lectura seguirá la comprensión, seguirá la posición crítica frente a eso. Pero eso irlo, el plan de estudio debe completar todos esos mecanismos. No solo contenidos. Los contenidos adecuados y adaptados a una organización académica que plantee el plan de estudio. Es la gran deuda de la facultad, el plan de estudio. Muchos años se demoraron para llegar a la facultad de comunicación. Ya no era ese proyecto mínimo de la Facultad de Ciencias Sociales. No, ahora es la autonomía de la Facultad. Pero creo que en estos 50 años sería importante recuperar esos valores que nos dio la dictadura y que nos dio la democracia. Siempre la solidaridad. Porque si hay una palabra que define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 la, la vinculación con los medios. Y entonces hicimos así, inocentemente, sin saberlo, sin la experiencia, tratamos de hacer una gestión lo mejor posible. Hablar de la identidad es también un buen ejercicio de memoria. Yo hablaba recién, les hablaba de la solidaridad, pero también creo que es necesario señalar porque es lo que todavía se mantiene, cierto desparpajo, cierta libertad para actuar, para contestar, para crear. Y me encuentro con alumnos que siguen recordando y siguen recordando ese clima de solidaridad, de libertad, de encuentro que había entre todos. Es decir, no estoy hablando solamente de, de la solidaridad, que la dictadura generó. No, estoy hablando de la solidaridad que es propia de la ESI, de la propia de la Facu. Esa solidaridad que lleva a, a reconocer que la vida es importante, que pasa por todos lados. Gente que forma grupos y producen, porque el valor de la palabra creo que es uno de los elementos también que ha marcado la Facultad como tal. El reconocimiento de que la palabra es lo que nos une a los hombres, pero también lo que nos puede mejorar. Entonces yo sigo valorando algunos otros elementos que la facultad tiene. Por ejemplo, el portal, en donde ahí en ese portal es posible no solamente visorar algo de la realidad, sino sobre todo pensarla, reflexionar sobre ella para poder construirla, cambiarla y mejorarla. Entonces, solidaridad, desparpajo, libertad, y por otro lado, re relevancia de la palabra en cuanto a la posibilidad del ser humano. ¿Por qué? Porque es la comunicación. La comunicación salvará al mundo. La comunicación en cuanto, ¿no es cierto?, lo que une a los hombres entre sí y mejora el mundo. En estos 50 años, se han dado una serie de cambios, sobre todo cambios tecnológicos, que han cambiado la visión del mundo, que han cambiado la representación que podamos tener del mundo. Estos cambios tecnológicos que han cambiado el sentido del tiempo y del espacio. Siempre me acuerdo que Salió en Punto de Vista un artículo de Beatriz Arlo donde hablaba del tiempo, la densidad del tiempo, cómo iba a cambiar en estos años. Y eso lo vemos, se ve en el mundo de la cultura, pero fundamentalmente también se ve en el mundo de la educación y se ve en la vida cotidiana. Antes la cultura era privilegio de unos pocos, ¿Por qué? Porque había canales, los canales eran formas de comunicación que solo llegaban a unos pocos. Ahora la cultura llega a todos los rincones, llega a todos los espacios. Yo no soy una fanática de la tecnología, pero no dejo de reconocer que gracias a la tecnología hay un acceso a los bienes culturales. Que puede haber un mal uso de la tecnología o puede haber un desmedro de la tecnología por parte de los cultos y los académicos, es otra cosa. Pero yo me parece que los chicos que sepan manejar el celular y sepan comunicarse, me parece que es óptimo pero también necesitaría que los contenidos que vayan por las redes sociales sean contenidos sanos, sean contenidos buenos, sean contenidos que ayuden a mejorar el mundo. Entonces, creo que eso es uno de los elementos básicos de que son los retos para los comunicadores y para los comunicadores y los comunicadores que están dentro de lo que es la educación. ¿Cómo usar estos avances tecnológicos para un mejoramiento de la construcción del conocimiento. ¿Cómo usar estos avances tecnológicos para que haya una adaptación y una correcta y adecuada mirada sobre el mundo? ¿Cómo usarlos? La pandemia pudo ser una oportunidad para eso. Pudo ser, pero no fue. Ahora, casi al final, ojalá, casi al final de ese tiempo de pandemia, nos encontramos con que en todos los niveles educativos no se ha producido un avance, al contrario, hay un retroceso. Cada vez las formas de lecto-comprensión son más arcaicas y no se adecuan a los tiempos que vivimos. Entonces... Ese es el reto para los comunicadores, cómo intermediar, cómo producir esas mediatizaciones que sean útiles, que sean las adecuadas para que el mundo pueda avanzar en las construcciones de la cultura. ¿Hasta qué punto no existe un muro que separa el mundo en el que se vive cotidianamente del mundo del conocimiento? el mundo de la cultura, ¿hasta qué punto? Entonces, creo que estos 50 años nos deben replantear, fíjense ustedes paradójicamente allá en el 72 nos planteamos un mundo mejor, un mundo más de iguales a partir de la revolución que estaba en todos lados hoy estos 50 años nos plantean otro desafío, un mundo de iguales también antes que nada un mundo de iguales, pero un mundo que pueda usar las herramientas que el avance tecnológico y el avance científico está poniendo en manos de todos. Que todos puedan usarlas y que todos puedan usarlas adecuadamente. La tecnología no es ni buena ni mala, es como está empleada. En la habilidad de quienes realizan ¿no es cierto? los procesos, está, ¿no es cierto?, el valor de la tecnología. Si yo tengo un estudiante que me dice que consulta Google, yo voy a tratar de que consulte Google, pero a su vez también que encuentre en la reflexión que te da el texto escrito, el poder volver una y otra vez, en el trabajo sobre la palabra, sobre todo, es lo esencialmente humano lo que nos constituye lo, esté ahí la posibilidad de mejorar no son malas las tecnologías insisto no son buenas tampoco está en la habilidad con que los, con que desde la educación, desde la escuela desde el estado se implementen los recursos adecuados y necesarios para que esta tecnología sirva para algo. Es una maravilla pensar que un chico que nunca salió de un pueblo perdido en el sur, en el norte, en cualquier lado, pueda acceder a través de las imágenes a todo el mundo. Es una maravilla pensar que podemos asistir instantáneamente a lo que está sucediendo en todo el mundo. En este momento la guerra no es algo, la guerra de Ucrania no es algo lejano, inactible, es algo cercano y los periodistas están haciendo que tomemos conciencia del dolor que está viviendo están, pro, están proponiendo actitudes solidarias actitudes solidarias que no solamente tienen que ver con este momento sino que tienen que ver con el mundo en ti, sí, con nosotros, aprender a respetar al otro. De las facultades, dicen, el nivel universitario, dicen que el secundario no enseña, el secundario dice que los chicos no vienen, vienen del primario. El caso es que todo el mundo se queja, pero no se han encontrado todavía los medios adecuados para superar esas dificultades. Porque, a ver, había una escuela allá en los 70, una escuela ordenada, porque la realidad, de alguna manera, la captación de la realidad, la representación de la realidad, te mantenía a lo que venía de siglos. Pero de repente irrumpió la tecnología y rompió todo eso. Y entonces, ¿hasta qué punto se prepararon a los docentes en los institutos de formación docente para estos cambios? ¿Hasta qué punto hubo apoyos por parte de las gestiones nacionales, y provinciales y municipales para que los docentes pudieran reaccionar ante estos nuevos desafíos que planteaban los alumnos? Los alumnos acostumbrados al manejo de la tecnología. La cuestión del de acercamiento a los textos, ya sean lingüísticos o no lingüísticos, está muy mediatizada pero además de estar muy mediatizada hay un alejamiento cada vez mayor de lo que es los procesos de lectura y escritura que son básicamente los procesos importantes en la construcción del conocimiento o han sido los procesos más importantes en la construcción del conocimiento en la sociedad tradicional entonces en este nuevo camino que intentamos no debemos dejarlos de lado sino que tenemos que tratar de ensamblarlo con todas las posibilidades que la tecnología nos da para cambiar y para transformar. Siempre me acuerdo cuando fue Malvina. Ese día yo tenía clase, llegué y me dijeron en el despacho de algo, no ha llegado a una disposición del rectorado que hay que hablar sobre Malvina. ¿De qué Malvina? ¿La falta de libertad? Dije yo, viste. Entonces yo me acuerdo que con Jesús hablamos del colonialismo, pero hablamos también del colonialismo que vivíamos nosotros, el colonialismo cultural que nos habían impuesto que hubo un colonialismo tan estrecho, que no, que no superaba y el cual teníamos que respetar entonces, de pronto, qué paradójico, hablar de Malvina de pronto, después de años de silencio, de años de control era necesario apoyar, no cierto, lo que fue una aventura al final que masacró toda una generación y que dilapidó muchas esperanzas Yo creo que ahí los que verdaderamente que queríamos algo distinto usábamos recursos, como sea Fueron años muy hermosos ¿Por qué digo eso? Porque creo que eh, cuando se recuerda, se hace memoria y aparece con tanta luz y tanta fuerza la institución donde se educa Que después de 40 años yo me sigue encontrando con gente que todavía se acuerda de la escuela Se acuerda de la dirección, se acuerda de los docentes, se acuerda de los proyectos Eso significa que tuvo presencia Que tuvo presencia y que es importante recuperar el valor de la democracia, porque si no hubiéramos tenido democracia, eso no hubiera sido lo que fue. Yo me he refugiado en la literatura, me he refugiado en la literatura porque hace ya cinco años que no voy más, que me jubile, me retire, era tiempo también. De todas maneras, este, me, lo, me di cuenta que tenía que irme. Creo que hay, hay cuestiones que son sabias. Una persona llegado a determinada edad, por más que esté muy actualizada, etcétera, etcétera, pero pertenece a otra generación. Entonces yo no puedo seguir con la nostalgia de aquello que vivimos tan hermoso. Esa nostalgia es reemplazada por la nostalgia de los que están viviendo ahora, que tienen que aprender a construir su nostalgia. Yo empecé dando clase como maestra. De años clase de maestra, mientras estudiaba me mantenía trabajando como docente, entonces todas las experiencias docentes son válidas porque la, el aula es un lugar maravilloso cuando vos sabés cómo actuar en el aula, pero puede ser un lugar lúgubre si no lográs Conectarte con los estudiantes, con tus alumnos, si no logras estar con ellos, si no los reconoces como otros y a su vez ellos no te reconocen a vos como otros. Eso es. Me parece que el diálogo, siempre el diálogo, ¿no?